Hola, hoy las chicas del equipo nos quisieron poner a prueba y armaron una trivia de diseño para que compitiéramos. Así que ahora vamos a ver quién gana. ¿A qué estilo de diseño corresponde esta habitación? Minimalista ¿Alguien no va a ¡Ah, sí! ¡Está bien! ¡Ah, bien! <risa> ¿A qué movimiento artístico del siglo XX pertenece el cuadro? ¡Arto! Sí <risa> oh, art. Estoy como tonto, Yo lo dije en inglés <risa> ¿Cuál es el color complementario del azul? Naranja Ay, lo tenía ahí. yo sí. es que me quedo así como paralizado. Que como... Pero... El, el papa. Le es quedo. Es Pero algo, ¿no? ¿Cuál es el nombre de esta planta? Ya, no me no destruye los props. ¡Vamos, ¡Bravo! ¡Qué Ay, que empezaba. no sabías. Me dejaste nada. ¿En qué año Pantone anunció dos colores como color of the year? 2016. ¿Cómo se llama la silla diseñada por Marcel Breuer entre los años 1925 y 1926? No me lo sé. Es que eso yo lo conozco como no lo no sé. No, ni no sé. No, no sé. <risa> no, tampoco. ¿Por qué es tan difícil? Sí, sí, sí. Porque por tu es va fácil. ¿A qué estilo de diseño corresponde esta habitación? Voy. Sí. ¿Cómo se llama el ganador de la quinta temporada del programa Design Star de HGTV? Emily Henderson. Era como obvio... Pero yo me sé todos los ganadores ¿A qué década se le atribuye la siguiente decoración? ¿De los, los 20. 20 ¿O no? No. Eso es... 60. 60. Sí. ¿Pero no? Ya no. me si me sentó la invitada. Sí. Pero... después de eso. ¿Cuál es el nombre con el que se le conocen los siguientes jardines? Ah. ¿Miniaturas? No. ¿Son terrarios? Terrarios. Ah, pero eso... <risa> ¿A qué estilo de diseño corresponde esta habitación? ¿Industrial? Sí. ¿Cuál es el color complementario del amarillo? El azul. No, no, no. el verde. Verde. No. Vale. vale. No. Ah, verdad. verdad. Ay. Nombre de la silla diseñada en 1977 por un arquitecto chileno. Vale. ¿A qué estilo de diseño corresponde la siguiente habitación? La. La. <risa> ¿Cuál es la altura promedio que debe tener una mesa de comedor? 76. So ¿Cuál es el color del año 2017 anunciado por Pantón? Es eh, de 2017 es Greenery ¿A qué deca se le atribuye la siguiente decoración? ¿70? ¿60? ¿50? Pero que era muy parecido al anterior? ¿En qué serie estadounidense la protagonista utilizaba esta manta en el sofá de su pieza? Sandino la verdad de <risa> C. <risa> ¿A qué estilo de diseño corresponde la siguiente habitación? Um, ah. Nórdico. ¡Ay, por qué! <risa> ¿Por qué no la contaste? <risa> Nombre del artista autor del siguiente cuadro: <risa> <risa> <risa> No te <puede. risa> Alto, bueno, no, obvio ¿sí? ¿Sí? Siete rodrigo y diez, alto ¡Uuuuh! Bueno. La, la lámpara ¿Qué, me qué me la llevó? La lámpara, el que yo me llevo el Te llevas el tigre sí. Para tu casa porque que siga practicando en mi casa vale. Vale. La Espero que les haya gustado Y por favor no olviden suscribirse a nuestro canal Se vienen muchos más videos Y para la próxima espero canal We'll